Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene practicar un deporte que desde hace años está en pleno auge y de moda. Os vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene practicar bicicleta elíptica. ¿Qué ventajas nos va a aportar la bicicleta elíptica? Primero, tiene un bajo impacto en las articulaciones. A diferencia de lo que es la cinta estática, la bicicleta elíptica disminuye mucho el impacto sobre nuestras articulaciones, por lo que está indicado para pacientes que tienen desgaste en las mismas. Por otro lado nos aporta un gran ejercicio aeróbico, al igual que el correr o la bicicleta u otro deporte aeróbico, es un ejercicio extraordinario para que nuestro sistema cardiovascular y para que nuestra mente ya que gracias a la liberación de sustancias como las endorfinas hace que nuestra salud mental mejore. Por otro lado también nos aporta una gran quema de calorías, al igual que otros deportes aeróbicos se queman muchas calorías por lo que es muy beneficioso practicarlo junto con una dieta equilibrada para adelgazar o perder peso. Además, te ayudará a mantenerte en forma durante todo el año. Factores como el clima o la falta de tiempo hace que muchos deportes se dejen de hacer. La bicicleta elíptica, al tenerla en un gimnasio o en nuestra casa, hace que mantengamos la actividad durante todo el año. Además, la bicicleta elíptica podemos hacer ejercicio de fuerza. Además de ser un deporte aeróbico es un ejercicio de fuerza, es decir, al ser una máquina podemos determinar la resistencia y la inclinación de la misma, por lo que es muy adecuado también para entrenamientos de fuerza. Por otro lado es un ejercicio mucho más completo, a diferencia de que la bicicleta estática, la bicicleta elíptica trabaja también el tren superior, por lo que es una práctica deportiva más completa que la bicicleta estática. Además, es muy sencilla de utilizar, simplemente subirse y empezar a entrenar. Y por otro lado, es poco monótona, gracias a que puedes ver vídeos o incluso puedes seguir tratamientos interactivos que hará que no sea nada aburrido. Pero, ¿qué desventajas tiene la bicicleta elíptica? Primero, al igual que otros deportes estáticos con aparatos, no todos son iguales, por lo que habría que tener cuidado a la hora de adquirirlos o practicar este deporte para no hacernos daño. Siempre tienen que ser máquinas homologadas y hay que asesorarse de cuál sería nuestra bicicleta estática más adecuada. Por otro lado, al ser una práctica no natural para nuestro cuerpo, hay ciertas lesiones o patologías en las que no está indicado la práctica de la bicicleta elíptica, ya que aunque tiene poco impacto sobre nuestras articulaciones, sí que puede aumentar el riesgo de empeoramiento de algunas lesiones o, sobre todo, pueden ser tendinosas. Debemos tener mucho cuidado con la espalda, antes hemos dicho que es muy fácil de practicar, pero debemos asesorarnos para ajustar bien la bicicleta elíptica para no estar muy encorvados y hacernos daño. Además es una máquina muy grande, por lo que tenerla en nuestra casa a veces es una gran desventaja. Por otro lado, al tener poco impacto no mejora nuestra densidad ósea. Puede que no sea el complemento más adecuado para algunos deportes que precisen de correr y aunque, aunque es un ejercicio aeróbico y también de fuerza, no tiene nada que ver con el running o algunos deportes que sí requieren correr. Bueno.